Este nuevo video estamos acá en el canal principal con un gameplay. Sí. Eh, daré mi explicación sobre esto rápidamente. Super al punto. Sin mentiras. Super ya. Eh, básicamente es porque eh, este canal es el único que monetiza. Entonces yo necesito bustearme. O sea, eh, como muchos ya saben, antes de que pueda sonar mal esto, voy a dar mi explicación bien. Como muchos ya saben, mi computadora con las que hago remix. Eh, se está dañando eh, puedo seguir haciendo remixes pero va a llegar un momento se va donde va pum se va a morir la gente de TikTok ya sabe la gente que viene de TikTok sabe cómo está en las condiciones que está en mi PC y eh, yo edito los videos con mi celular entonces dije eh, vamos a, a traer todo el contenido que iba a subir al canal de gameplay al el canal de blogs y todo acá para qué para traerles un contenido mejor a medida que vayamos avanzando y ya que en el canal principal no me está viendo mucha gente eh, igual va a llegar muchísima gente nueva acá y sean bienvenidos si me están viendo por primera vez la cosa es que los remixes van a seguir estando así que las personas que uh, les molesta eh, que yo suba gameplays acá y, eh, pueden omitir los gameplays, los blogs y todo eso y esperar a que salga un gameplay Sencillo, eh, las personas que me quieran apoyar realmente, que saben que en la situación que estoy, se quedan, vean los gameplays y si les gusta, perfecto. Porque de paso, en este gameplay les voy a traer una manera de subir copas en Clash Royale de manera insana. Les juro que he ganado más que he perdido, he, he ganado, sin mentirles, como 5 perdido, una, 5 ganadas, una perdida y así. Siempre sale algún tipo que tiene el counter de mis cartas, de mi mazo. Pero es básicamente un vaso beneco. ¿Por qué? Porque trae una bruja que produce... Esqueletitos, esqueletitos es ejército, esqueletos, dragón es esqueleto. esqueleto, gigante, esqueleto en, en, en un globo. <ríe> y básicamente, las cartas de nieve, las de hielo, son para bustear a estos, para que estos terminen de llegar a la torre. Y el Sugar Daddy, el leñador, para que no saque Venezuela, es chiste, es humor, gente, no, no me funen en Twitter. Eh, es básicamente para que bustee también a ellos, lleguen mucho más rápido y sean más. Rápidos y eficientes Ya les voy a mostrar que con este mazo Puedes atacar, puedes defender, puedes hacer de todo eh, Espero no me toque un chino Que se sepa todos las, las, las Los counters de mis cartas Entonces Voy a lanzar el leñador por aquí Para ir haciendo distracción A este compa va a ser Difícil pararlo así que vamos a Vamos a lanzar esto por acá Para que vaya molestando o hacemos esto ya que está distraído vamos y gastó de paso gastó gastó todo ya mi gente ya estamos ya estamos miren miren miren miren esto miren esto miren esto miren esto o sea es increíble es increíble lo, lo eficiente que es este mazo o sea en muchas situaciones ganas muy rápido las partidas no duran ni un minuto porque eh, eh, la gente no sabe qué hacer cuando cuando, cuando lanzas al leñador y, y, y vienen los esqueletos atrás o cualquier otra carta que pueda sacarle mucho provecho cuando el leñador muere y por si no tienen al leñador voy a, sacar, voy a sacar en el siguiente video de Clash Royale una variante de este mazo para que puedan usarla sin el leñador que es una legendaria no todo el mundo le toca en esa legendaria. así que vamos a sacar un mazo que te, que te puede servir Incluso sin el leñador Pero, o sea, si tienen al leñador Le van a sacar una barbaridad De, de, de, de ventaja Vamos a dar una segunda partida Para que vean que eh, Puede ser verdad lo que les digo Porque a lo mejor me toca un chino Que se sabe todas la, la, las combinaciones Mira, le va a pasar lo mismo Le va a pasar exactamente lo mismo Pero esta vez voy a poner a unos A estos locos Porque... No me tocó el leñador si no fuera hecho la que hice hace rato. Entonces vamos a poner unos esqueléticos aquí para bustear. Para que maten a esas locas de una. Y pueda llegar mi gente allá, entienden? Si lanza esto, miren, miren, miren esto, miren esto, miren esto. Ya llega eso allá. Y yo voy a lanzar una bola de nieve. Bueno, no me hace falta. No me hace falta. No me hace falta lanzar una bola de nieve, la verdad. Pero si puedo lanzar un globo también por aquí. Con la bola de nieve Para que no me pegue tanto Miren, miren, miren, miren Miren mire lo que hace la bola de nieve Así que ataque más lento Y él pueda dar dos o tres golpes Dos Tres, da el tercero Ay, no lo dio, no lo dio, no lo dio Vamos a ver si puedo defender esto Que obviamente ya está ganada la partida O sea, no No tengo que hacer más nada Sino lanzar a la leñadora Que se vaya a, a, a madrear a, a, a la torre Pues, entonces Vamos a poner leñador aquí que se caiga a, a, a pingazo con el loco este, vamos a defender con esqueleto por este lado, y el leñador ya debería llegar allá pues, ya debería llegar si no tiene con qué defender, mira, pa, pa, Dios te bendiga. <risa> pa tu casa, pa tu casa platita, el Morgan Freeman, mira, le gané a, a, a, al Morgan, bueno mi gente, es, es más que todo eso, si quieren apoyar al canal la verdad, y si me quieren apoyar a mí la gente que viene en TikTok sabe muy bien por, por, por, por qué estoy haciendo esto porque ya yo lo expliqué allá y si quieren vayan y me sigan en TikTok ese es el link que voy a agregar más en la descripción para que eh, me apoyen, la verdad eh, eh, eh, si de verdad saben todas las cosas que tengo por hacer, todos los proyectos que tengo pendientes, yo no estoy haciendo esto porque, ajá, nos, eh, quiero eh, no sé se, eh, eh, acá millonario nada, no, quiero bustearme para hacer los proyectos que tengo en mente, que son proyectos increíbles y traerle muchísimo más contenido, contenido de calidad, contenido sabroso, papá. Nos vemos en un próximo video, el próximo video de Clash Royale ya saben, va a ser explicando con un mazo que es un poco más eh, barato eh, en elixir y no necesitas el leñador pero es básicamente más gente, más venecos, más, más esqueletitos, y espero no les moleste, ya saben a las personas que, que les moleste que no suban los remixes, o sea, sí si van a estar los remixes, pero que suban Gameplay ahora, espérense, solamente van a seguir estando, y al mismo, a, a, al mismo ritmo, porque cada dos días van a tener su remix de su gente que les gusta, así que nos vemos en un próximo video, dale like, suscríbete, comenta, que con tu y amigos, sí chao. Adiós.